Hoy está con nosotros el vicepresidente de Ampier, Juan Antonio Cabrero. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, hace tiempo que ya vienen denunciando que este impuesto es abusivo. ¿Por qué? Bueno, pues es un, un impuesto que, que viene desde el año 2013 y, y es un impuesto que es tema medioambiental de, de contaminación y las eh, energías renovables pues, precisamente no contaminan. Además, las compañías eléctricas eh, lo repercuten en el recibo de, de la luz a sus clientes y en nuestro caso no lo podemos repercutir en ningún sitio. Además de esto, un gobierno navarra de coalición UPN-PSN pues lo, lo vio y hizo la exención de, de este impuesto aquí en Navarra. Luego hubo cambio de gobierno y entonces volvieron a modificar y entonces hay que hacer un, un pago menor de lo que hay, pero hay que hacer un pago. Y la ministra Teresa Rivera pues, también hizo una suspensión durante seis meses y luego lo, lo volvió a, a poner como estaba. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros entendemos que por coherencia y porque la razón no, nos ampara, pues es de justicia que se elimine ese impuesto del 7% y allá donde eh, se proponen nuevas leyes de cambio climático y demás, pues nosotros incidimos en que... ...se acuerden de la eliminación de este impuesto. Uh -huh. eh, por cierto, ¿cuántos productores ahora mismo hay en nuestra comunidad? En nuestra comunidad estamos 9.500 productores. ¿Y qué supondría para ellos la eliminación? Bueno, pues la, la eliminación lo, lo que supone es el, el no tener que, que pagar... ...en, en torno, eh, creo que son unos 2.000 euros al año, más o menos... Nos hablaba de que en su momento el gobierno upn logró revertir esta situación, aunque fue durante un tiempo limitado. ¿Cree que ahora va a haber receptividad por parte del Ejecutivo Navarro para eliminar este impuesto a la fotovoltaica? No sé si han tenido posibilidad de hablar con ellos. Bueno, pues eh, no hemos tenido oportunidad con el, con el nuevo eh, Gobierno, sí que cuando nosotros hacemos Camino del Sol, pues eh, están invitados y estuvimos con la presidenta del de gobierno, donde se comprometió a, a seguir ayudando y a ver cómo se podía dar una solución. Y luego también eh, eh, ayer día, eh, estuvo la jornada del Camino del Sol, bueno, también con, con unos compromisos de la medida que puedan ayudar o puedan impulsar, pues pues que están por la labor. Entonces, bueno, pues ahora viene la hora de la prueba del algodón que decimos nosotros, la hora de los hechos y de la verdad. Entonces, es el momento de, ante una nueva ley, pues, pues reflejar lo que se ha expresado de forma verbal, pues que se aplique y, y podamos tener esa realidad. ¿Autonomía en Navarra tendríamos para poder hacerlo? O sea, no dependemos en, en este asunto únicamente de lo que diga el gobierno central, ¿no? No, no, no, no, no lo pueden hacer. Eh, hubo Se hizo la exención, no hubo un recurso, se modificó y por poder hacerlo lo, lo pueden hacer. Otra cosa es cómo, cómo lo hagan, ¿no? porque está hecho de una manera parcial. Eh, antes estaba exento el 100% y ahora está de forma parcial porque lo modificaron así, o sea que por poder hacer lo, lo pueden hacer. Ajá. Y entonces, bueno, nosotros insistimos en, en este tema y también eh, como son leyes que, que tienen que ir enlazadas con la, el cambio climático del gobierno de España, pues bueno, el gobierno de España en el... Gobierno de coalición PSOE-Podemos, eh, está el punto 3 de acuerdo de programa gobierno donde dice que el cambio climático, el punto 3.5, lo que está escrito es se que continuará trabajando para, preparar, para reparar la situación de los pequeños inversores perjudicados por el cambio regulatorio respecto a las retribuciones de las renovables. Por lo tanto, son caminos que, que tienen que enlazar y que tienen que terminar en una solución a lo que está escrito. Pues, eh, Juan Antonio Cabrero, muchísimas gracias por habernos acompañado estos minutos. Un saludo. Gracias a vosotros.